...con su automóvil a consecuencia de algún encharcamiento. Gracias, Eire, efectivamente es transitable esta zona, sin embargo, hay que tomar extremas precauciones. Muy buenas tardes. Y miren, en el municipio de Guadalupe rescatan a un hombre de caer de una alcantarilla. Vamos con y Villasana. Vamos a verlo. cayó en, en un alcantarillado. Se estos de tanto de Ahí es. Les digo que hay que tener precaución. Años no se percató del área de reparación y sobrevino el este no se percató. Y también este hombre nos informa que resultó con golpes en diferentes partes del cuerpo. Ahí los paramédicos le brindaron los primeros auxilios, luego lo trasladaron a un hospital para que reciba atención médica necesaria. Nos informan también En coordinación con bomberos y policía municipal, todavía se encuentran realizando facilidades en esa zona para resguardar a los ciudadanos y también se informa que estos operativos van a continuar en tanto no termine la alerta generada por este fenómeno meteorológico. Gracias, Maite Villazana y, y efectivamente hay que tomar precauciones por estas condiciones del. Les momento. digo. Esto será mucho más difícil de lo que pensé. Les mostraré desde el otro lado. Y ya lo grabé de este lado, pero... pero atrás no me pienso arriesgar. Pero lo haré.